Eh, lavando un camión y que venía con una, una sustancia tóxica que finalmente produjo algún problema en el sistema cloacal importante del barrio. Contanos qué sucedió, Matías, a la gente y cómo actuó la empresa y cómo es la situación hoy a la mañana. Contanos, a ver. Bueno, Jorge, mira, eh, yo te agradezco que me hayas llamado. Bueno, eh, Como nosotros nos pusimos a disposición de, de, de los organismos que venían el sábado, este, a veces la, la información con desinformación, eh, bueno, produce un poquito esto de lo que estás diciendo vos. Este, eh, la realidad que eh, en el proceso que nosotros acá se hace en la, en la fábrica, esto es un proceso en el cual es totalmente mecánico Bien. Eh, en el cual se, trae el, eh, se trae el cebo y el hueso de los frigoríficos Bien. que realmente que es una mercadería pero ahí quiero comentar un poquito qué es lo que, para ahí aclarar qué es lo que se hace acá Bien, dale. Antes, eso es lo que se, se... si me das unos minutitos si le, tenés todo el tiempo se, a cargarlo, a cargarlo eh, el, eh, eh, la, eh, el mameto se hace... El, eh, lo que se hace es los residuos de, los, de las camiserías y frigoríficos, que es la grasa y el hueso, sí. se trae en el cual se tiene que se tiene que procesar. ¿Cuál es la importancia de eso? De que si no pasara por esta fábrica, eso se tiraría en, en lugares clandestinos con el problema, medioambiental que eso generaría, que es un problema en el mundo. Entonces, es, esto, nosotros, lo que se hace acá es, desde 70 años que estamos eh, en este rubro, se derrite la grasa y se, y se hacen eh, se hacen grasas eh, animales y proteínas, eh, harina proteica bien ¿no? este, eso se viene haciendo desde el fundador de Valle Marmetto siempre con el mismo proceso, en el cual puede cambiar las tecnologías, pero el proceso siempre es, es el mismo eh, cuando surge obviamente lo, lo que pasó el sábado eh, es lo que hablábamos con los organismos que no hay manera eh, de que de que acá se pueda salir Fofina. Eh, no hay no hay manera. Entonces yo desmiento totalmente eso y, y ah. eso por ahí la información que están diciendo de que se lavó un camión con materiales es, es, es, es, es, es totalmente alejado de la realidad. bien eh, Entonces, eh, queremos aclarar que obviamente entendemos cuando vino acá los organismos, tanto de UPDS, medio ambiente, este, eh, nosotros somos una empresa que está... ...por el proceso que tiene... ...está controlado por todos estos organismos... ...que Bien. fueron los que vinieron el sábado... Bien. Y, y, ...y saben cuál es nuestro proceso... ...entonces la gran deliberación es decir... Eh, eh, más con UPDS ...que es el Organismo Provincial... ...de Desarrollo Sustentable... Bien. Es, ...bueno, ustedes saben cuál es el proceso... ...y que no hay manera... ...de que se pueda producir... ...una, una cuestión de gases tóxicos de fosfina... Uh -huh. eh, ...entonces obviamente es... ...en que yo los entiendo... Por lo susceptible de la causa, obviamente por lo que ya no, todos sabemos, eh, entendemos a los organismos y dicen: Mira, es, es una clausura, clausura preventiva, Bien. en el cual, de la misma manera que se le hizo el barrio, como en las casas que eh, se, se, supuestamente se encontró gas, eh, no, Esa, lo hacen mina. en la empresa Bien. por una cuestión de seguridad para los empleados y la gente que trabaja acá y del barrio, bien. pero no por una cuestión de que se haya producido acá. Ah, ah, ah, Entonces, bueno, está bien. Eh, eh, yo quisiera acla aclarar muy bien. Bueno, fíjate que ahora estamos, obviamente, nosotros tenemos una cla una clausura preventiva. Eh, estamos con policía ecológica. Eh, eh, policía ecológica siguió haciendo me mediciones en el cual ya desde el sábado daban negativas, el ayer dieron negativas y hoy se están presentando las este, las mediciones nuevamente. Bien. Eh, bueno, en el cual nosotros quedamos a la disposición, y obviamente, porque entendemos que cuando, eh, más allá de que eh, a uno como como empresa creían que hay una clausura preventiva, es eh, eh, muy doloroso, pero entendemos que obviamente que eh, eh, la salud de las personas está por encima de todo, así que eh, lo entendimos, bien eh, si llegamos si a en, en un acuerdo de decir, bueno, esto siga para adelante, nosotros somos los primeros en dejarla a disposición de la empresa, estamos nosotros a disposición, Bien. y que fue así ellos estuvieron toda la, la tarde Bien. acá estuvieron viendo todas las cosas que pasaron este, y bueno, ahora eh, eh, si esto se termina obviamente... Volverán a operar que, volverán a operar sí, normalmente, la empresa normalmente sí, pues una planta de esta parada este, genera eh, realmente genera grandes problemas ambientales, ¿no? Bueno, estamos hablando de eh, que apareció Fofina en, en el sistema cloacal lindante, entonces, sí. a, la, a, la, a la empresa, claro, ¿no? Eh, claro. Que, bien me decís vos, no ha sido producto de la actividad eh, que ustedes producen no, no. en el lugar. Esto, esto no. es lo que me estás pues, queriendo decir. Está, está chequeado y comprobado por las autoridades, ¿no es cierto? Sí. Pero, eh, el, vos, fíjate también, eh, en otros, uno se pone a leer a veces las, las notas y uno... Eh, este, que por ahí no no no sé quién las 7 este, escribo no eh, pero también ah, se, se, se basaban en la barraca ¿no? Claro. por ahí a veces también con la barraca que no hablamos de la, la barraca de cómo empezó esta empresa que fue con los cueros en eh, eh, los cueros y por ahí se confunden con las curtiembres entonces se considera que las curtiembres sí produ utilizan productos químicos Bien. Eh, entonces en algunos portales ya ni siquiera hablaban del cereal de, de Decía que se descargó un camión con una pastilla de potosino Diciendo que era, era por los, los, los químicos que se usan en los cueros eh, La actividad de los cueros acá sigue exactamente igual De hace 70 años, de cuando empezó el Marmeto. Se traen los cueros frescos, hay, se, met, se, se, se, se acopian acá y después se mandan a la costumbre No se le hace ningún tratamiento, tratamiento. Exactamente. Eh, Entonces, por ahí a veces eh, la desinformación producen estas cositas, pero bueno, por ahí entendemos, entiendo, uno se puede, eh, entiende la, eh, la susceptibilidad de este caso, ¿no? De, de que pase una cosa como esta, y, y bueno, eh, la, las redes sociales, o bueno, también salía, eh, salió un audio. Sí, como, dando vuelta, si alertando siento. y poniendo a la gente claro, la, la verdad, un es como que se mezclaron, realmente se mezclaron muchas cosas, bien y, y bueno, yo quería aclarar que es eso, la, la, la clausura... La clausura es una clausura preventiva, como si le está haciendo el barro, por una cuestión de que había un gas en el cual no se encuentra. la explicación que realmente no se vino de, de, de dónde vino. Vos Lo que es afirmás que... es que no salió de eh, esta, no, esta no, no, circunstancia no, de, de la empresa, de no, la claro. de la barraca. Bueno, porque al, al, algunos aprovechan la, la ocasión para pasar una factura, eh, viste como la historia, ¿no? Jorge, no, no sé si Porque algunos eh, eh, fue a vender una eh, publicidad, hemos... algunos que están en una cuestión ideológica, eh, no sé, por no sé pero, por, muchas cosas, ¿no? La, eh, hemos hablado en otro momento... Sí, como... Ha, ha llamado esta empresa sí. por los olores y eso lo hemos agradado realmente nosotros se trabaja con, una, una, con una, una, una perecedera en el cual hemos hemos ido cambiando eh, la tecnología para procesarla lo antes posible este pero también hay que entender eh, eh, bien cuál, qué es el proceso que hacemos nosotros este eh, estamos eh, haciendo un proceso en el cual eh, genera beneficios al medio ambiente, no los empeora fíjense eh, que acá están llegando 200 mil kilos por día de mercadería que si que hoy realmente hoy nosotros estamos parados bueno si, no sé cuál es el destino de eso irá a, a basurrir los clandestinos no sé entonces este eh, es un gran problema pero bueno este, ante todo está eh, esta situación que, eh, que somos los primeros en, en tratar de que esto pues, se enclarezca y bueno, y, y seguir trabajando. ¿sí? Matías, la última. Decime, eh, desde que sucedió este el sábado hasta ahora, ¿cuántos sí. te han llamado para hablar de este asunto en términos periodísticos, estamos hablando, en términos de información? Decir, bueno, ¿qué le ha sucedido? ¿Cuál es la, la, la como me estás contando a mí, la, la impresión y la mirada que tiene la empresa sobre el acontecimiento? cuántos lo han hecho? Porque hemos visto sí. mucha información escrita, mucha información en redes sociales y demás, eh, chequeando no, no. información. La, la, la realidad es que no, no fueron muchos, Jorge la verdad que no bueno este, eso habla mal este, de, no, de, de, no, no, de la no, este eh, igual eh, yo quisiera obviamente voy a salir hoy se están presentándose que se van a presentar los informes oficiales de las mediciones en fiscalía en, en, en el cual estamos muy tranquilos de realmente lo que hacemos acá por eso cuando se vinieron las la, este, todos los organismos que todos los organismos que vinieron acá son los organismos que nos controlan eh, eh, hace años eh, el procedimiento. Eh, fíjate que nosotros tenemos controles de vuelco, tenemos Para tirar un, un trapito con un poquito de aceite, tenemos que llamar a una empresa Mar del Plata en el cual eh, eh, se dedica a, a, a, a reciclar esos residuos. Así que eh, somos una empresa muy controlada. Eh, después, obviamente, hay otros problemas que no vienen al caso, que no son sí, sí. pues mucho más técnicos. Son colaterales a, a esto. Sí, y, y, y, claro, y, y otras, pero bueno. Eh, entendemos que también que estamos somos una, una empresa y que bueno cuando pasan estas cosas es como que eh, una información de este tipo es una, una información de alto impacto y bueno eh, y bueno se generan todas estos malas informaciones y desencuentros que uno dice una cosa y otro dice otra pero bueno este, eh, entendemos también que así es a veces el juego ¿no? Está bien. Matías, algo más para agregar, sino un abrazo grande no, no. para ustedes y bueno, esperemos que se solucione y esté en operativo a la brevedad. Dale, un no, abrazo. Te bueno, gracias, Jorge, por el, por el tiempo. ¿Eh? Saludos no, para por... nada. la palabra. Pata... La palabra de Matías Fresneider, de la firma de Vacio Marmeto, Social Anónima, que hoy a la mañana está clausurado preventivamente a consecuencia de la intervención conjunta que se dio en el barrio norte este sábado ante la detención de una sustancia peligrosa en el sistema cloacal del barrio, ahí en 4578. Eh, frente a reclamos de vecinos del lugar, de manera instantánea acudieron desde área municipal y policía ecológica que la presencia de fosfato por un producto tóxico para matar roedores. Eh, se siguió trabajando en toda la manzana y finalmente ha ya que las mediciones ya se han realizado. Eh, inclusive había una información de que había gente interna además, lo acaba de decir hoy el, el subsecretario de salud, esto no se ha producido, nunca tuvo lugar.